Dirígete al oeste por Park Avenue hacia Marcy Avenue. ¡Ay, sí, bradis! ¡Ay, Ay, ay, ya, ay, ya, ay, Job, Continúa por Union Avenue Gira a la izquierda con dirección a Marcy Avenue Gira a la izquierda con dirección a Wallabout Street. Good job, this. Good job, this. Gira a la izquierda con dirección a Walton Street. Dirígete al suroeste por Lorimer Street hacia Lee Avenue. Dirígete al noroeste por Marcy Avenue hacia Middleton Street. Dirígete al suroeste por Middleton Street hacia Lee Avenue. ¿Qué es tal? ¿Qué ¿Qué Gira a la derecha hacia Lynch Street. street la avioneta. ¿Cómo que ¿Qué avioneta? ¿Se me oye oye la avioneta? Ustedes tampoco escuchan la violeta. No. ¿Usted cree que su esposa es inteligente? Pues claro que sí, Pati, inteligente y berraca. ¿Sí? Uh, claro ¿Y usted que sí. cree que su esposa no se da cuenta de nada de lo que usted hace? Vea, yo no le voy a hablar de un problema moral. Yo le voy a hablar de un problema político. A usted le parece muy inteligente andar matando policías. ¿Qué? ¿Lo está diciendo? Lo que estoy diciendo. pues sí, pasito. No, disculpa, es una acusación muy grave la que usted está haciendo pasito. aquí. No está haciéndolo en mi propia casa. ¿De dónde saca usted eso? No, no, matando policías? no, ya, no, no, yo, no, no es ya, yo soy una bruta que no, no veo, no entiende, no suena. No, no, no, yo soy esposa bruta no, que no entiende nada. Una brutalidad andar pesando no, esas cosas que de su que la está ahí. No respete usted la casa también. Pero me gané otra en la casa mía, pues. Me jodan. Si usted llega a hacerle algo a él y se tira la armonía que hay en el combo en el cartel de Medellín, su problema suyo va a ser es conmigo. ¿Cómo fue? Tal y como lo dio. Wilio Escobar Gaviria está dispuesto a pagar la suma de dos dólares en efectivo por cada policía que aparezca muerto y si es miembro de la fuerza de élite especializada cinco dólares en efectivo. Rueden la voz, vayan a los barrios, a las comunas, a las iglesias, hablen con sus amigos, díganle a todo el mundo. Bueno, señores. El mensaje es claro, el patrón haciendo uso de su bondad y de su generosidad los quiere recompensar a todos ustedes Con dos mil dólares al que se baje un tombo Oigan, cinco mil dólares al que se baje un tombo élite Si matan dos son diez mil, si matan tres son quince <risa> mil que ustedes quieran, <risa> no se vayan a amarrar la información Avísenles a sus papás, mamás, tíos, primos, hermanos, novias, amantes, todo el que quiera plata, ya sabe. Tomo muertos cinco mil dólares. Bueno, señores, ¿qué hacen en este negocio? Otra vez usted con la voz de la conciencia, peluche. Es que ya va siendo hora que escuche alguna vez a su hermano mayor. Vea, ponese a goñar con cocaína, es peligroso. Todo lo peligroso se convierte en plata. Lo seguro no deja ni un peso. O si no, vea usted, por el ejemplo, lo de sus bicicletas. Es, es un negocio decente, un negocio tranquilo, un negocio seguro. Y dígame, ¿cuánto billete le ha dejado a usted Es que eso no se compara. El mío es un negocio chiquito. Y se va a quedar chiquito peluche. ¿Y quiere que yo le diga a usted por qué? Por tener esa mentalidad, esa mentalidad de pobre. Esa mentalidad que le heredó a mi papá. Nosotros ya compramos el rancho. Este negocio no tiene reversa, pinche. Y entonces, ¿qué dice el revolucionario más rico de Colombia? Oíste, Pablo, esta situación yo no la aguanto más, tenemos que hacer algo ya. Dios, es que a ustedes los guerrilleros no les enseñan a saludar, ¿o qué? Escúchame, amigo, estoy hablando en serio. No, es que, yo? ¿Será que a Pablo Escobar ¿Se le acabaron los sicarios, pues? ¿Se le acabaron, pues? A ver un momentico, señor Marcos. A mí me respeta la casa. Pa matar a matar es un cristiano. vaya más bien para su caliente y matar y hablamos. Extradición, mijo. Es que el día que a mí me condecoren como parlamentario y que yo me convierta en un representante más del honorable Congreso de la República de Colombia, ese día usted va a ser la mujer más orgullosa del mundo y se va a acordar de mí. Yo lo único que